Muy buenas, segundo video del 2022, estamos con todo ahí, nos demoramos un poco al principio de año porque tuvimos este, cuestiones personales ahí, que, varias, diversas, que nos impidieron crear más material, pero sí estuvimos escribiendo en los blogs, de eso te voy a hablar ahora um, rapidito nomás. En este video eh, voy a hacer la cuarta parte de, de lo, lo que tiene que ver con la configuración de KDE. Hice la 1, la 2 y la 3 en el 2021 en diciembre y noviembre creo que fue y me tranqué con esta parte porque es tanto lo que te quiero mostrar acá te quiero mostrar todas las maneras de instalar programas en linux todas absolutamente todas las que hay ¿tá? todas todas todas entonces ahora cuando te mencione todas esas maneras cuáles son te vas a dar cuenta que era imposible que lo pudiera hacer así en un, en un page. era muy difícil entonces Volviendo hacia atrás un poco, ¿no? Hacia esos, hacia esos videos que te digo. Mostré en un video cómo ajustar la resolución, las opciones de energía, el bloqueador de pantalla y el calor de arranque. Todo eso lo mostré en un video, hablando de KDE, escritorio KDE, ¿está bien? En el video número 2 mostré cómo se configuraban las actualizaciones en línea, los repositorios, las actualizaciones generales del sistema, ¿está? En un tercer video mostré la configuración de los navegadores Dolphin, que es el navegador de archivos que usa KDE por omisión o por defecto, y de Firefox, pero configuraciones bien, a fondo, polenta, posta, ¿está? Como a mí me gusta hacer y como, y como a la gente le gusta saber, me imagino. Y en este video te voy a mostrar, atente al lupo, caperuchita. Instalación de programas mediante Just, mediante la terminal, con comandos, cómo como, como buscar un programa a ver si está disponible y cómo instalarlo. Te voy a mostrar cómo instalar App Images y te voy a explicar qué son las App Images. Eh, vamos a instalar programas foráneos que no son del ecosistema Linux, que son de empresas de código cerrado que, que vuelcan su software al mundo de Linux, como es Microsoft, por ejemplo, lamentablemente. Eh, después tenemos a eh, a través de Wine, te voy a mostrar cómo instalar programas de Windows en Linux y te voy a mostrar un antivirus de Windows funcionando en Linux y te voy a hablar de los antivirus pero en otro video, ¿está? Porque hay mucho mito acerca de los antivirus para Linux y bueno, es un tema muy interesante. Mirá, ya hago así, hago así ya, como las moscas, me froto las manos cuando hay gente más así. Bueno, vamos a empezar medio rapidito, así puedo llegar al objetivo que es cerrar el cuarto video de la configuración de KDE o mejor dicho, todo sobre KDE, todo lo que a mí se me ocurre, por lo menos, ¿está? Bien, repositorios, ¿qué es un repositorio? Un repositorio es una computadora que está por ahí en Internet, a la cual tu sistema operativo Linux se conecta para descargar programas, cuando vos se lo pedís, o cuando otro programa lo necesita, y también para actualizarse, para actualizar el sistema y los programas, porque en Linux no es como en Windows, vos en Windows instalás un programa y murió el programa, ya está, quedó ahí, lo único que se actualiza es el sistema, ¿tá? salvo algunas excepciones, en Linux no, en Linux, Linux se actualiza todos los días, a cada rato, además dentro del mismo día se actualiza un montón de veces, y cada vez que actualiza, actualiza todo, revisa todo, todo lo que hay eh, instalado, todo lo que está instalado, verifica a ver si... Vos, si en internet existe la última versión de ese programa o si es la misma que vos ya tenés instalada entonces en el caso de existir la última versión y que vos tengas una vieja, lo reemplaza y chau, listo y en el caso de que la que tiene el servidor ese repositorio eh, coincida con la tuya, no hace nada entonces recordemos que no en vano Linux es el sistema más seguro de todos, es más seguro que Mac es más seguro que Windows, más seguro que Android más seguro que lo que se te ocurra por algo es así por algo procede así, entonces o sea, por algo es el más seguro ¿verdad? por un montón de cosas, esa es una las actualizaciones eh, bien, vamos a ver eso sobre los repositorios yo estuve estuvimos con un grupo de de colegas o compañeros, este, usuarios Linux, de la comunidad Mageia y de la comunidad OpenSUSE, estuvimos elaborando todo un documento con un montón de preguntas que a mí se me ocurrió hacer a las comunidades porque yo realmente no tenía claras algunas cosas sobre los repositorios, ¿está? Algunas sí y otras no. Entonces, ¿qué hice? Hice una lista de un montón de preguntas, algunas las publiqué en esos foros, otras no, las que no publiqué las respondí yo y otras no. Al final... Lo que hicimos durante diciembre y enero, con esta gente, que fuimos como 12 personas, incluido yo mismo ahí entre esas 12, un trabajo que a mí me parece maravilloso, parece que hacía falta en la comunidad Linux, un trabajo que hablara sobre repositorios y sobre todas las preguntas que la gente se hace, pero no sabe dónde buscar y al final termina diciendo, no importa, igual funciona todo bien, así que no importa. Claro que importa, hay que verificar, hay que buscar y hay que aprender. Entonces... Repositorios, aparte de lo que te acabo de decir, te voy a recomendar lo siguiente, que leas ese trabajo que acabamos de hacer. Mirá, hay uno, hay un, o sea, el trabajo es en inglés y en español. Está el, evidentemente el que está mejor es en español porque tuvo todo a cargo mío. Yo me comuniqué en los foros, me comuniqué en inglés con la gente, los leí en inglés, les escribí en inglés, pero después lo traduje al español y además agregué un montón de información más. De todas maneras, si querés leer el trabajo en inglés, se llama Everything You wanted to Know About Linux Repositories, but Didn't Know Where to Ask. Si está bien pronunciado, ¿está? Eh, todo lo que quería saber acerca de los repositorios Linux, pero no sabías dónde preguntar. Pero es una pregunta, además. Porque yo no puedo ser tan soberbio de decir, acá está todo lo que vos querías saber. ¿no? Yo no sé si esto es lo que vos querías saber. Sé que es las preguntas que yo hago ahí, que nacieron de mí, salvo una que nació de un compañero de la comunidad de OpenSUSE. son las cosas que nos preguntamos todos los linuxeros. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Bueno, mira, Acá está el trabajo en español. Obviamente te voy a dejar el enlace a los dos trabajos, al trabajo en inglés y al trabajo en español. El trabajo en español, cuando llegues, cuando, cuando llegues a esta parte, vos le das acá, ventana externa, y lo lees con mucho mayor comodidad. Aparte te lo podés descargar, podés colaborar conmigo y decirme, mirá Hugo, me gustaría incluir esto en tu trabajo o en el trabajo este comunitario, lo incluimos, no pasa nada. Siempre que sea algo razonable y que sea técnicamente cierto y útil, va para adentro. Es un trabajo open source, una ¿no? iniciativa open source. ¿sí? Todo lo que quería saber, bueno, mirá las preguntas nada más, te digo las preguntas, está bien, porque si no se hace demasiado largo el video. Eh, ¿Cómo llega un programa a un repositorio de una determinada distribución? ¿Por qué está LibreOffice? por ejemplo, en los repositorios de Linux y no en TinyCore. ¿Por qué? ¿Quién decidió eso? ¿Qué paso debe seguir el creador para asegurarse de que el software que está tratando de introducir en un repositorio no contenga código malicioso y que además sea aceptado? ¿Quién decide si un programa se incluirá o no en la enorme cantidad de paquetes que compone este repositorio? ¿Los creadores de Ubuntu modifican el código de un software para que se adapte mejor al sistema? Y así, hay un montón de preguntas ahí, pero pila de preguntas tenés, hasta incluso que es un repositorio. Así que te recomiendo que te lo leas, que te lo descargues, que me dejes tu, tu visto bueno o tu crítica constructiva, lo que quieras acá. Y si quieres colaborar, arriba, bienvenido. ¿tá? Eso es lo primero que te tengo que explicar. En el blog también está lo siguiente. Yo tengo una entrada que escribí en el año 2016, pero que además la fui actualizando hasta el 2021, hasta creo que hasta mediados de 2021 que se llama Aplicaciones Adicionales para Linux luego de una instalación nueva. ¿tá? Te explica, mirá, tenés, en el nombre de cada programa, ¿tá? tenés, es, es un enlace a la página oficial. Entonces te dice Audacity, el mejor programa de edición y grabación de audio, para mí, para mí. ¿tá? Vos podés tener otra, otra, este, otro juicio, otra evaluación, otra opinión. ¿tá? Esta es la mía, Audacity lo más grande que hay. Por más que tenga errores y todo, yo los conozco, lo uso hace mil años, Audacity, yo también toco instrumentos y demás y sé lo que es grabar con Audacity, me he grabado yo una voz sobre otra, he grabado bajo, guitarra, batería, pila de voces, un montón de cosas, maracas, piano, de todo he grabado yo mismo con Audacity, a mí nadie me puede decir que no es el mejor, porque para mí sí es el mejor. Después... Avidemux, editor de video, Blender, creación de animaciones tridimensionales, Chromium, la mejor alternativa, 100% libre a Google Chrome, bla, bla, bla. O sea, te da los nombres de las aplicaciones que sería bueno que tuvieras y por qué o, o qué hacen, ¿está? Todo eso. Son un montón y te voy a ofrecer una, una solución para todo esto, porque no solamente te voy a decir, mirá, instalate esto que está buenísimo, ¿está? Esto está buenísimo para que lo veas, tiene apartados especiales para quienes produzcan videos con Linux, por ejemplo yo, ¿está? y mucha gente, pero en este caso el sujeto creíble que les habla es uno, ¿sí? este, te dice cómo instalar programas de Windows en Linux, te explica está el artículo, hay que leerlo nada más. En vez de un video, es un artículo nada más. Y te muestra todas las cosas a las cuales vos te podés enfrentar cuando estés haciendo esto, ¿está? Te marca ahí unos, un, algunos juegos, algunos juegos que están buenos. Eh, bueno, te habla de algunos complementos, ta, ta, ta. Acá hay un apartado especial para los usuarios de Linux Mint que vienen del centro Linux también. Actualizado 15 del 5 del 2021, ¿está? Bien. Bueno, eso también te voy a dejar el enlace acá abajo. Bueno, instalador entrópico. Bien. Ese, el instalador entrópico es un programa que hice yo en Bash, ¿tá? para Linux, eh, que funciona en Mac también, pero no, no te va a servir para nada en Mac porque está orientado a todo lo que, al, al ecosistema Linux, ¿tá? no al ecosistema Unix, a donde también se integra Mac. ahí. Te lo voy a dejar acá porque es un, un programa que justamente te instala todos esos programas que acabas de ver ahí y te corrige algunas cuestiones dentro de lo que puede ser la instalación de un sistema operativo. Está pensado para OpenSUSE, pero detecta varias distribuciones. Detecta a Mageia, detecta a Debian, al Linux Mint, bla, bla, bla, bla. Y hace lo que puede con eso. En OpenSUSE funciona, lo he probado un montón de veces. Se lo he pasado a algunas personas que usan OpenSUSE. Lo he instalado en la UTU, lo he instalado en, en algún oriseo privado. Funciona notable. O por lo menos eso es lo que yo vi de mi propio programa. No, yo no puedo probarlo en 800.000 máquinas, pero sí puedo probarlo en... 40, 50 máquinas fácil, ¿tá? por eso te digo que funciona bien, y aparte todo lo que brindo de corazón, lo pruebo yo antes, ¿tá? no es que hago algo y lo tiro ahí para que lo pruebe la gente, y se clave la, la, la gente, como decimos en Uruguay, así que bien, pequeño spoiler, yo nunca pido que la gente se suscriba, los casi 600 suscriptores que hay, es porque quisieron suscribirse, jamás vas a encontrar un video mío, por lo menos hasta ahora, nunca lo hice y no creo que lo vaya a hacer, que diga suscribite, activa la campanita, dale like, eso lo hace la gente. Lo que sí me interesaría es que eh, vengas al grupo de Telegram, que somos 16 personas hoy y necesitamos que sean más, porque ahí la gente hace consultas sobre problemas con Linux y todo, y yo no puedo responder todo, entonces la idea es que hagamos una comunidad. Aparte de otro problema, Alguno de esos usuarios, no usan Telegram seguido, entonces no están ahí presentes, somos cuatro o cinco que estamos ahí más o menos atentos a lo que pasa, pero después el resto no. Entonces, te lo voy a dejar también ahí abajo, es eh, grupo-entropía binaria. Grupo-entropía binaria. Pero te lo voy a dejar acá también para, para que te unas al canal y ahí, bueno, conversemos entre todos. Yo estoy entrando una vez por semana, una vez cada cuatro días, una vez cada tres días, una vez cuando puedo, pero ahí hay gente que está activa y necesitamos más usuarios ahí porque... Si no, eso se va a tener que cerrar ¿tá? Porque la verdad Un canal inactivo eh, Donde una persona pregunta y se le responde a los 5 días Algo, no es nada efectivo Entonces mientras más seamos, mejor ¿tá? Bueno, bien, OpenSUSE eh, Tiene un, un Un apartado Llamado Just, donde está todo Es un verdadero panel de control no, no es como el de Windows, no es como el de Android Es un verdadero panel de control Lo vas a ver, te lo voy a mostrar ahora Just Está eh, Administrator Settings. Vamos a ir acá. Vamos a abrir Just. Y acá adentro, mira lo que es un verdadero panel de control. Un panel de control en serio. Mira lo que es esto. Está, esto. Esto realmente es una joya, una maravilla dentro de Linux. Hay que valorarlo como, como lo que es. Esto es obra de la gente de OpenSUSE. Esto no lo tiene Debian, no lo tiene Linux Mint, no lo tiene Fedora, no lo tiene Ubuntu. Está, cada, uno, cada Linux tiene sus cosas. Bueno, a OpenSUSE, eh, eh, al César, lo que es el César, ¿está bien? Vamos a ir a instalar y desinstalar software, ¿está? Vamos a ir ahí. Te voy a mostrar cómo se instala cualquier programa desde el administrador de software de OpenSUSE, que se llama Just. Vamos a esperar que cargue, porque es lo que yo te decía hoy. Ahora se está conectando con los repositorios. ¿Ves que dice descargando, download, OpenSUSE, org, update, no sé qué? Se está conectando con todos los repositorios para ver qué hay. A mí me va a habilitar a que yo instale cualquier cosa que haya por ahí en la vuelta. ¿tá? los repositorios se agregan a mano si bien los sistemas operativos Linux siempre precisan por lo menos dos repositorios para funcionar correctamente vos como usuario podés ir agregando cada vez más repositorios y a cuanto más repositorios agregas, más disponibilidad de software vas a tener, pero hay que tener cuidado, porque hay repositorios oficiales hay repositorios comunitarios y hay repositorios de Juan de los Palotes prestame atención, entonces lo de Juan de los Palotes no lo vayas a instalar así como te lo estoy diciendo vos los comunitarios, sí, pero y los oficiales, obviamente sí. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. No sí, estoy sí, sí. haciendo circo. Bueno, bien. Voy a ir acá. Este es el mejor instalador de software de Linux que conozco. Synaptic está muy bien, o Synaptic, como le quieras decir. Pero esto es maravilloso. Al lado de cualquiera, está es el mejor de verdad. Por eso yo uso OpenSUSE por un montón de cosas. Vamos a buscar algo acá. Vamos a poner game, por ejemplo, por poner algo. Entonces acá te muestra. Todo lo que está instalado, con un tick verde, y lo que está para instalar, te lo muestra sin marcar. A ver, me gustó esto porque yo toco el bajo. Está Base, Beneath a Steel Sky, Adventure Game. Me acuerdo que lo jugué en la Commodore 64, cuando tenía 10 años. Aunque usted no lo crea. Lo voy a instalar, simplemente lo marco, clic derecho, instalar, simplemente. Si vos querés instalar algo, es clic derecho, suprimir. Está y le das a aceptar. O sea, clic derecho, instalar y luego aceptar. Ahí puede que te diga, mira que también se va a pasar todo esto. Sí, claro. Lo que sucede es que los programas precisan librerías, dependencias, otros programas para funcionar. Y acá te los muestra. No es como Windows, que vos instalás un paquete y no sabés qué cosa estás instalando. Casi digo caralio. ¿Está? Este, acá sí te muestra dice, mirá se va a instalar Speech Dispatcher, se va a instalar Python, se va a instalar mm, Live Speech, live.conf, speak, bla bla. Sí, dale. Dale, va adelante. Entonces ahí el sistema empieza a instalar te avisa, no es como Windows, te avisa cuánto queda, cuánto falta, qué está haciendo exactamente el sistema, descargando esto, lo otro, lo otro, lo otro, que maravillosamente esto es lo que te dijo recién que iba a ser, no te vas a encontrar con que te dice que hay que descargar 5 programas y descarga 20, no, no, no, no. esto es, pero no sé, puntualidad suiza, Está, ah, esto es relojería suiza señores, esto no es cualquier cosa, así que, Vamos a esperar, después de descargar, los instala y te dice, estoy instalando esto, estoy instalando el otro, el otro, el otro. ¿Qué sistema operativo te da tanto dato? Ninguno. ¿Cuál protege más tu privacidad y tu seguridad? Ninguno. Una, enormes razones para usar Linux. Bien, transcurrido, instalación finalizada correctamente. Eh, finalizar, está instalado el BINIT a uh, Steel. Voy a cerrar acá porque esto ya no lo voy a usar más. Voy a poner bus acá y acá está. Vamos a abrirlo ya que estamos está, press f5 por game menú, supo bueno está, esto es un juego viejo que hay que configurarlo así que lo voy a cerrar porque no es la intención del video bueno ahí empezó, a ver, revolution games acá está, es un juego de point and click, hacemos eh, clic con el ratón, ahí, tiki, tiki, tiki, puerta bueno, bien, está buenísimo este juego. Vamos a ver si me acuerdo cómo salir o si puedo salir, porque no quiero que haya problema con esto. A ver, Alt F4. Ahí te mostré cómo se instala un programa a través de Just, el administrador de software de OpenSUSE. Vamos a ir a la terminal ahora y vamos a probar a instalar Glabels o GLabels, que es un programa eh, para crear tarjetas personales de presentación. Está muy bueno, también lo usé durante mucho tiempo y sé que no lo tengo instalado porque ya verifiqué antes. Abro la terminal. Hay un comando que tenés que manejar cuando vas a instalar programas mediante la terminal, que es search. Estoy hablando de OpenSUSE en este caso. Insisto mucho porque KDE es para cualquier Linux, pero después cuando vos vas a meter comandos, ya eso depende del sistema operativo que estés usando, no del escritorio. Entonces, el comando es search. Le ponemos Zipper es la llamada ¿tá? al administrador de software mediante consola. Es un comando que opera sobre el software. Entonces... Como decirle, che, Zipper, vení, vení, vení un poquito, vení, vení, vení, vení, vení. está, Zipper Search, o sea, búscame a G-Labels, cargando datos, leyendo los paquetes, y ahí te dice, si está, está pronto, está para ser instalado, si no te lo mostraría con un tick, acá, ¿está bien? Si yo, a ver, mirá, si pongo Zipper Search Firefox, mira esto, que ya está instalado, obviamente, ¿no? Mirá la diferencia entre una y otra información, ¿ves? instalado, instalado, instalado ¿está bien? vamos a borrar la pantalla y vamos a ir a Zipper Search, lo que vos quieras si vos conoces el nombre del programa tiene que ser el nombre exacto del programa y escrito exactamente como se escribe Pones Zipper Search X y te busca X ahí te lo dice, está pronto para instalar pero no está instalado, no está la I de Installer ¿está? así que ahora lo que vamos a hacer es en vez de Zipper Search es Zipper Install G Labels ¿Qué va a pasar cuando le dé enter? Se requieren privilegios de administrador, obviamente. Eso es otra de las razones por las cuales Linux es más seguro que cualquier otro sistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La misma orden le doy, pero le pongo sudo. Sudo es superuser do o superuser do. ¿tá? Dios dice, como me gusta decir a mí, te lo dice un ateo. Entonces, obviamente, vas a tener que poner el password de root, la contraseña de root. Ahí va. Cargando datos. Leyendo los paquetes. Ta, ta, ta, se selecciona automáticamente el siguiente paquete. Los siguientes 19 paquetes nuevos van a ser instalados. Esto, esto, esto, esto. ¿Desea continuar? Sí. Le. Mirá. Esto que está acá. Esta S entre paréntesis. Quiere decir que esto es lo predefinido. ¿Está? Si vos apretás Enter, se va a ejecutar eso. ¿Qué se va a ejecutar? La S de sí. De que deseo continuar. O sea que ahí pones S, Enter. O directamente pones Enter. Lo que vos quieras. Yo le voy a dar Enter. ¿Está? Y ahí... Como te decía, te muestra 1 de 19, 2 de 19, 3 de 19, 4 de 19. Mirá qué lindo se ve con la terminal abierta desplegada en todo su esplendor. Está, yo lo tenía medio ahí entre minimizado y maximizado porque en un tamaño intermedio porque, para que se viera todo el escritorio, pero te lo muestro así mejor. ¿tá? Ves cómo instala, ves cómo te muestra todo. Linux te dice todo lo que está pasando en todo momento. Esa es una de las seguridades que te da el sistema operativo. Bien, a ver. Bien, está pronto. Vamos a ver si funciona G Labels. Lo que voy a hacer para salir de la terminal es exit. Pimba para afuera. Entonces voy al menú G Labels, enter, Tuki. Ahí lo tenés, ¿tá? Ahora vamos a ver el concepto de app images. ¿Qué es app image? ¿Qué es una app image? Un AppImage es un EXE o un MSI para, como si fuera para Windows. ¿tale? Lo mismo, representa el AppImage para Linux es lo mismo que el EXE para Windows. ¿Y ahora qué es eso? Son aplicaciones, aplicaciones que vos te las descargas y le haces clic y funcionan. Y no importa si tenés Debian, si usás Arch Linux, si usás Sorin, si usás OpenSUSE, eh, o lo que sea. Los AppImage eh, operan en cualquier Linux por igual. Es un solo programa empaquetado, ¿sí? que contiene dentro todo lo necesario para funcionar. ¿Está? Vos no dependés de la librería tal, no dependés del programa del otro, no dependés de esto ni de nada. El App Image le haces clic y funciona. Es un programa ejecutable, como los .ran, también para Linux. ¿tá? Pero La diferencia es que el AppImage tiene interfaz gráfica, le haces clic y funciona. Te voy a mostrar cómo. Vamos a bajar Balena Etcher. ¿Tá? Te voy a mostrar con un solo programa, pero te voy a dejar los links de este y de otro programa más. Valena Etcher es para hacer eh, pendrives ejecutables para Linux. Pendrives arrancables para Linux. Eh, no vayas a poner a Windows adentro de un pendrive con esto porque no sé si va a funcionar. Pero es para Linux, y, y específicamente para Linux. Agarrás cualquier distribución Linux y con la ayuda de Valena Etcher la metes en un pendrive y con ese pendrive vas a la computadora que quieras y arrancas el Linux de ahí. No importa si es en modo live o para instalar. ¿Está? Listo, cuando vos entras a la página web de Balena Etcher, te dice eh, descargar para Linux 64-bit, te lo dice directamente, si no te lo dice, lo seleccionas vos y le das clic. Le das guardar archivo, eh, vamos a desmaximizar, o como se diga, vamos aquí, vamos a abrir la carpeta que lo contiene, que es la carpeta de descargas, ¿tá? y acá le hacemos, eh, acá está Valena ¿está? lo que tengo que hacer es descomprimirlo, en este caso, en este caso no es el API Mace, es un archivo comprimido que hay que descomprimir, entonces le damos clic derecho, extraer, aquí autodetectar su carpeta, bueno, no tenía nada, eh, no tenía ninguna carpeta, era el archivo pelado nomás, entonces voy a eliminar el zip, que ya no lo preciso, lo primero que tengo que hacer es clic derecho, propiedades, permisos, y verificar que acá diga es ejecutable, eso es lo primero que tenés que hacer, ¿está? y después las haces clic, ah, bien, no se puede ejecutar desde ahí, vamos a hacerlo desde el administrador de archivos, vamos a descargas, acá vamos a, tu, a escritorio, vamos a balena etcher, mover, acá lo tenemos al tipo, ahí le di clic para que para que arranque, ¿tá? yo tengo un video en YouTube. Este, que explica cómo solucionar problemas de arranque de este programa, si es que pasan, pasa una vez cada mil años te puede pasar, si te pasa, busca en el canal que hay videos que hay un video que habla específicamente de Valena Etcher, ¿Está? Y ahí lo tenés, es un App Image, yo no lo instalé ni con Zipper, ni mediante Jazz, ni nada, lo bajé, le di clic y punto, ya está, ahí está ahí funcionó, así que esto es, como ya lo tengo, lo voy a eliminar, ya lo tengo a Valena Etcher, obviamente, vivo haciendo pendrive a Linux y todo eso, este... Así que lo necesito. Es una herramienta de, de incalculable valor. ¿tá? Rufus es muy buena también para, para Windows. Para, para ejecutar en un entorno Windows. Ya que te mostré cómo funciona esto, no te voy a bajar más App Images para mostrarte cómo funciona, porque sería repetitivo. ¿no? Sería una cosa que no tiene mucho sentido entre gente inteligente. Pero te voy a dejar el enlace para te descarga de, de este programa. Te voy a dejar el enlace también de Borderless Camera, que es lo que estás viendo acá. Esta joyita es una... Cámara sin bordes, esto es notable, para conseguir esto en Windows, no sé qué tenés que hacer, que sea gratis, que funcione bien, que no consuma recursos y que acepte cualquier cámara y que tenga lo que tiene que tener, mirá, ni busque porque no hay, todos tienen una ventana, todo en Windows es, un... todo en Windows es primero el software, después vos, Por ese, ese es el criterio, bueno, te voy a dejar este, el enlace para esta cámara que estoy usando ahí, que la uso hace mil años, está buenísima. Te voy a dejar el enlace también a OpenShot, a mí no me gusta, mí, yo uso Caden Live y de ahí no me sacás. Este, OpenShot me parece un programa mal terminado, mal acabado, con defectos medio graves, pero está muy bueno para gente que no sabe, que no tiene mucha experiencia haciendo videos y demás, te permite tomar cualquier película y cortarla. A los profesores de historia sobre todo les puede venir muy bien porque ellos toman películas históricas y para no películas de dos horas, una hora y media de repente para no verla, para no ocupar toda una clase viéndola necesitan cortar cinco minutos al principio ocho minutos por el medio y 10 minutos al final bueno, lo puedes hacer con OpenShot, eso sí lo hace muy bien OpenShot pero si quieres hacer algo en serio, en serio, procesar videos como yo proceso para el canal por ejemplo, salen bien las cosas con Caden Live, con OpenShot no, con OpenShot más o menos ¿Tá? pero igual te voy a dejar el enlace. Esto es una maravilla de programa. Esto es como un Ccleaner, pero para Linux. ¿tá? Si conoces a Ccleaner para Windows, bueno, esto es muy parecido, pero para Linux. Limpia archivos temporales, te informa de cómo funciona la máquina, te permite marcar y desmarcar programas al inicio. No sé, hay un montón de cosas que está buenísimo. También en formato App Image. Te voy a dejar todos, todos, todos los enlaces al, al pie del video, ¿está bien? Programas foráneos. ¿Cómo se instala un programa foráneo, un foreign software? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se instala la basura? Digo, ¿cómo se instalan los programas foráneos en Linux? Tenés que tener mucho cuidado. Los programas foráneos se instalan repositorios también. Ojo al piojo. Cuando vos instalás Teams, que es de Microsoft, Microsoft instala un repositorio en tu sistema operativo y queda conectado el sistema operativo a Microsoft para siempre. Así que lo primero que te voy a decir antes de mostrarte nada es... Cuando preces un programa foráneo, por ejemplo Skype o el que fuere, instálalo, después anda al centro de repositorios y desmarca el repositorio o eliminalo directamente el repositorio de la empresa. Por ejemplo, cuando instales Teams, va a quedar el repositorio de Microsoft metido en la lista de repositorios de tu sistema. Bueno, anda y eliminalo o anda y desmarcalo para que no se actualice y para que no haga nada, para que quede ahí inactivo. ¿Tá? Esa es la primera recomendación que te voy a hacer y la única en realidad porque... Este tipo de programas no se debe instalar en un ecosistema Linux. Para algo, los usuarios Linux hablamos tanto de la seguridad y la privacidad. Si metemos un programa de Microsoft o de alguna empresa parecida que no sea open source, la estamos macaneando. ¿tá? Por no decir otra palabra. Una macana es un, <ríe> un error grave eh, en Uruguay. ¿tá? Una macana. ¿Te mandas una macana? Bueno, está. Es otro tipo de cosas. Imagínate cuando vas al baño, bueno, está. No hagas una cosa así. Pero si no tenés más remedio porque el trabajo, no sé qué, esto, lo otro, y bueno, ta, o te lo piden o le das servicio técnico a una empresa, y esa empresa te pide que quiere tal programa así o sí, bueno, listo. Se lo instalás y ya está. Siempre está bueno decírselo esto a la gente. Mirá que esto corrompe y vulnera. Ta, está todo bien que vos quieras usar Teams, que quieras usar Zoom, que quieras usar Team Viewer, lo que quieras, pero ojo. Vamos a ver cómo se descarga TeamViewer para Linux. ¿tá? Cuando vas a TeamViewer, acá te aparecen. Eh, para Ubuntu, Debian, obviamente Ubuntu, Debian son sistemas operativos, sobre todo Ubuntu, que tiene, gozan de mucha popularidad. ¿tá? Para 64 bits y para 32 bits. Y acá dice Red Hat, CentOS y Fedora. No dice OpenSUSE, porque OpenSUSE tiene un apartado acá abajo. SUSE y OpenSUSE tiene un apartado acá abajo. Entonces, para Red Hat, CentOS y Fedora también podés descargarlo. Este, Algunos de estos paquetes funcionan en Linux Mint también. Probá y vas a ver. Y acá tenés para SUSE. ¿tá? En este caso, vos lo descargas. Le das clic ahí en 64 bits. ¿Tá? Ya se descargó rapidísimo. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es abrir eh, el administrador de archivos. ¿Tá? por un lado y por otro, por otro lado abrir la terminal también, están las dos cosas entonces, una vez que tenemos al programa acá, lo arrastramos para dentro de la terminal ¿tá? con eso logramos que la terminal capture el camino hacia el programa, ¿dónde está el programa? en home, entropía binaria, descargas no sé qué, home, entropía binaria descargas no sé qué ¿tá? entonces ahora Adelante de todo eso, le ponemos comillas y atrás también, ¿tá? sin dejar espacios ni al, ni al principio ni al final. Y además de eso le ponemos sudo, o sea, Dios dice, acordate, te lo dice un ateo, sudo, zipper, ¿te acordás? Vení, vení, instalame, vení, vení, instalame esto, password for root, este es el, el password de administración del sistema, ¿ta? Ahí el, el sistema hace algunas comprobaciones, no sé qué te dice. El siguiente paquete nuevo va a ser instalado. TeamViewer ¿Te Ahora lo que te expliqué antes, que, si, que la S quiere decir que se va a introducir sí, si, si apretás Enter. Puedes poner S o s I, y Enter, o puedes poner directamente Enter. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a dar Enter ahí, ¿está? Ahí. El problema es que los paquetes pensados para Linux no traen eh, todo lo necesario para que los mismos eh, puedan ser instalados sin problema. Entonces, acá empieza lo que yo te decía. Acá empezamos a vulnerar la seguridad. Te dice, TeamViewer, SUSE, no sé qué, no sé qué. Error de verificación de firma. La clave pública no está disponible. Bueno, yo lo voy a instalar y después lo voy a desinstalar. ¿ta? Después te voy a mostrar cómo se desinstala eh, a partir de Just. ¿tá? que es más fácil de, desin de desinstalar que así, ¿tá? entonces le voy a dar ignorar y enter, o sea, hay algo que está muy mal cuidado, ¿tá? no importa, dale para adelante eh, bueno para que nos demos cuenta cómo funciona en el mundo Linux todo esto, tendríamos que ir a buscar la clave del programa ah, la clave es un un identificador único no es una clave para hacerlo funcionar es un identificador único para ese programa para que Linux lo reconozca como algo válido ¿tá? pero bueno, está Bien, entonces, acabamos de a instalar TeamViewer. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir acá. TeamViewer, acá está. ¿tá? Aquí está. Entonces le doy clic. Y ahí tenemos a TeamViewer. ¿tá? Acepto el EULA, no sé qué, pim, pum, pa. No nos vamos a meter con el, con el funcionamiento del programa. Lo voy a cerrar. ¿tá? Voy a verificar que no esté funcionando. Y ahora lo voy a desinstalar. Voy a ir a Just para desinstalarlo. ¿tá? Pero esta vez, en vez de meterme a Just a todo el panel de control, me va a meter solamente al Just Software, que es el apartado de Just que me permite instalar y desinstalar programas, nada más. Está, no me muestra todo lo, lo, lo que vimos hoy. importar clave, ¿Ves? Importar clave GNUPG que no es de confianza. TeamViewer, no sé qué, no, le voy a dar cancelar. Está, y lo voy, a, lo voy a desinstalar, además. Error, hay un programa que no tiene clave de no sé qué, sí, es, estamos de acuerdo. Voy a escribir TeamViewer ahí y le voy a hacer clic derecho, suprimir. Ahí te muestro cómo se desinstala. ¿ta? Y ahora, muy importante, voy a ir a ver que no esté el repositorio activo de ese programa. Así que le doy continuar. Configuración, repositorios. Y acá vamos a ver los habilitados. Games, LibDVD, CSS, Pacman, repositorio, no, no, no, repositorio, tap, ping, TeamViewer habilitado mira eliminé el software está pero no se eliminó el repositorio entonces lo primero que voy a hacer es doble clic para desmarcarlo y luego le voy a dar suprimir te vas loco sí suprimímelo está ahí te mostré cómo se desmarca y lo que te explicaba recién viste cómo acaba de pasar bien aceptar así que de esa manera se instalan programas foráneos ojo con el tema de los repositorios sobre todo con los programas foráneos mucho cuidado está te voy a dejar también, te voy a dejar los enlaces para que puedas entrar Viewer, TeamViewer, Microsoft Teams, eh, Google Chrome y Zoom, que son aplicaciones que se instalan normalmente en cualquier ordenador. Tengo un iniciador hecho por mí en modo seguro para Teams, que también te lo voy a dejar, ¿tá? si necesitas este, usar Teams, lamentablemente en tu ecosistema prolijito, tenés que meter basura, bueno, Mete la basura. Yo te voy a dejar acá, eh, al pie del, del, del, del video, un programa hecho por mí. Se llama Teams Modo Seguro. Y te, lo, te voy a mostrar qué contenido tiene. Después, si querés, podés leer todo lo que puse ahí. Eh, lo que hace es remover... De, de la sección autostart de linux cualquier cosa que tenga que ver con, con windows y con microsoft y todo eso está porque este programa teams una vez que lo instalás, se ejecuta al inicio todo el tiempo cada vez que prendes la computadora apácate, se abre teams y eso es eso es la escuelita microsoft entonces si vos no querés eso si te molesta eso tanto como a mí te voy a dejar acá este, un programita hecho por mí que simplemente lo pones en el escritorio, le das clic y te abre a Teams y te elimina todas las entradas de Microsoft este, de donde no tienen que estar. ¿tá? Cada vez que vos abras Teams con ese programita mío, te vas a estar asegurando de que tu sistema Linux eh, recibe la basura de Microsoft y mi programa te la limpia la basura. Es una guerra constante, es como que entra por la ventana y mi programa le pega una piña y lo manda para afuera y cierra la ventana. Entra por la puerta y mi programa le pega una patada karateca, lo tira para afuera y cierra la puerta con llave. Y así es una guerra interminable, así que si lo querés te lo recomiendo porque esto lo hice para mí justamente y para las instituciones donde, instalé, donde tuve que instalar Teams, lamentablemente, en ecosistemas Linux impolutos, inmaculados, diáfanos, castos. Ahí tuve que meter popó, ¿está bien? Bueno, lamentablemente. Y ahora, te, ahora vamos a divertirme un poco para terminar el video o sea, te voy a mostrar qué es Wine Wine es mágico Wine es algo impresionante Wine es un emulador de Windows no es un emulador de no sé cualquier cosa es un emulador de Windows entonces vos a través de Wine podés instalar muchos programas de Windows es cierto que algunos van a terminar no funcionando cierto que algunos van a terminar funcionando mal y otros van a terminar funcionando más o menos bien y otros notablemente bien sin hacer trampas yo me descargué te lo voy a mostrar, el Paint Town Paint Town, que es un programa, es un juego Que me encanta, es un juego de <coughs> este De piñas, ¿tá? que me encanta Así que lo vamos a instalar Tenés que tener instalado Wine primero ¿tá? Ya que te expliqué cómo instalar cosas Instalate Wine eh, Y después haces clic derecho, abrir con Wine Mira cómo funciona esto, ojo que puede fallar ¿eh? Como decía tu Sam La verdad que está notable, es algo distinto Pero que está buenísimo Ojo que puede fallar porque eh, Yo esto no lo, no lo probé Paint Town, hay una versión para Linux también, pero la idea, empecé a pensar y dije, ah, voy a bajar Paint Town para Windows para mostrar cómo se instala, le voy a dar instalar esto es un instalador de Windows como podés ver, corriendo en Linux a toda candela está corriendo esto no es que se esté trancando ni nada por el estilo eh, complete muy bien una vez que completó, lo buscamos acá Paint, y vamos a ir a Paint Town. ya está, ya abrió mira qué fácil, vamos a elegir Español Vamos a elegir modo arcade, eh, single player, ah no, pero antes vamos a, antes vamos a ir a las opciones del programa, eh, vamos a ir a video, a ver, screen size un poquito más grande, eh, ahí, ahí está, ta, a ver, ahí está, eh, frame full screen no, ta ta está, ta, ta, ta, esto no importa, este, mmm, eh, me fui para atrás. Me fui tanto para atrás que al final el, el juego este se me cerró. Bien, Arcade, modo aventura. Voy a elegir a quién. Vamos a elegir a una chica. ¿Saben por qué vamos a elegir a una chica? Porque la informática tiene mucho menos cantidad de mujeres que de hombres. Se necesitan más, se necesita más presencia femenina en todo lo que tiene que ver con informática, sobre todo en la parte técnica. Así que ta, es una pavada lo que estoy diciendo, pero no importa. No, es real. La pavada es elegir una chica en el videojuego por eso. ¿Está? Bien, ahí estamos, ahí estamos Espero que se grabe el sonido ¿tá? Kill or be killed A ver como era que se jugaba con esto Bueno, con espacio saltás. Con la A pegás esas piñas Con la S pegás patada bueno, Vamos arriba, oh, vamos a darlo, vamos a roquearme. Agarramos la comida con la A ¿Ves cómo funciona, no? Epa, epa, que a la mujer no se le pega, mijo Epa, mijo Tome, tome ¿Ves por qué no se le pega? Porque después te rompen la cabeza Viste Gil entonces, bueno, ahí estamos, estamos peleando. Estamos jugando. A ver, a ver, a ver. Vamos a agarrar energía. Energy. ¡Oh! Apareció una mujer ahí que nos, nos está dando para tabaco. No, no puede ser. Tomá, Gil. Tomá, Gil. Para que veas lo que es meterte con el poder femenino. Bueno, está, listo. Se llama Kula. Bueno, no, no me gusta mucho el nombre, ¿no? Kula, está, no importa. Bueno, no me dejan ir. No me dejan salir. A ver si aprieto todos los botones. La B, ¿qué pasa? Superpower, Power, ¿No? Superpower no hay, superpower, bueno, está, no importa. Ta, me voy, porque, eh, no, no los quiero matar a todos, ta, me doy porque no, no lo quiero, no quiero romper la cabeza a todos. Así está listo. Este, exit, salir, listo. Bueno, ahí te mostré cómo se instala un juego de Windows en Linux. Ta. Tenés un programa llamado Play on Linux o Play on Linux que, te, que es un asistente para Wine. Si vos te instalás Wine y además te instalás Play on Linux o Play on Linux, vos vas a tener una guía. Play on Linux te dice los programas que se sabe que funcionan, y en, en función de eso vos buscas el programa y decís, ah, si está dentro de Play on Linux, entonces va a funcionar. Y si no está, es a suerte y verdad. Está a suerte en pila, valor, como decimos acá. Bueno, listo. Te dejo por acá. Este es el video más largo de la saga de KDE. No sé cuánto va a durar, porque perdí un poco la noción del tiempo con todo esto, pero sé que te mostré todo lo posible, este, o todas las situaciones más comunes de instalación, desinstalación y demás para acá de... Nos vemos en el próximo video, ¿sí? Vamos arriba, ojalá que sí. Pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona.